Risa, por supuesto. Pero vamos a otras informaciones porque recientes estudios revelan que una mujer embarazada que contrae coronavirus recién después de dos o tres meses ya tiene por eh, completo desaparecido no solamente los síntomas sino el virus en sí mismo. ¿Por qué demora tanto y cuál es el proceso que se sigue en una mujer embarazada? Se lo mostramos a continuación. Se encienden las alarmas. Como se sabe, las mujeres gestantes tienen un alto riesgo de contagiarse del nuevo coronavirus, de requerir hospitalización y hasta de cuidados intensivos. Esta vez se suma un nuevo estudio que indica que este grupo de la población puede tener síntomas de la enfermedad durante dos meses o más en su estadio leve. Tenemos que considerar que durante el embarazo tienen un cambio fisiológico, tanto de la función respiratoria, por ejemplo, también las demandas eh, de oxígeno aumentan, ya sea por el aumento del metabolismo de las pacientes, ya sea también por el mismo crecimiento del feto. Por otra parte, eh, podemos... Eh... También agregar que el sistema inmunológico se ve influenciado con respecto al aumento de hormonas como por ejemplo el estrógeno. El estudio realizado en 594 mujeres embarazadas demostró que la mitad de ellas todavía tenía síntomas después de tres semanas y el 25% seguía con ellos ocho semanas después del diagnóstico. Los síntomas tempranos más comunes en las mujeres embarazadas fueron tos, dolor de garganta, dolores corporales y fiebre. Que hay un mayor porcentaje de pérdidas o abortos, que los consideramos aquellas gestaciones menores de 20 o 22 semanas. En aquellas gestaciones mayores de 22 semanas hablamos ya de retrasos de crecimiento introterino, es decir, los fetos tienden a eh, aumentar con menos porcentaje su peso. También hemos visto algunos problemas al momento del trabajo de parto eso sea, que hay mayor predisposición a cierta hipoxia fetal. Además de esto, también vieron que los síntomas relacionados con el virus se complicaban por la superposición de síntomas de un embarazo normal, como náuseas, fatiga y congestión. Otros síntomas incluían falta de aliento, goteo nasal, estornudos, náuseas, dolor de garganta, vómitos, diarrea o mareos. Eh, se trata de una serie de condiciones normales, que es parte de los cambios fisiológicos de una gestante, pero que podrían contribuir a que la gestante en los casos graves o en el caso de, de necesitar una ventilación mecánica o algún tipo de oxígenoterapia, sí tengan a tener una respuesta menor o a requerir probablemente eh, alguna terapia más intensa. Las participantes del estudio tenían una edad media de 32 años, casi un tercio de ellas trabajaban en servicios de salud y la edad gestacional media era de unas 24 semanas. Según un informe que publicó la Organización Panamericana de la Salud, más de 60 mil mujeres embarazadas se han contagiado de la COVID-19 en América. Sin duda, estos resultados pueden ayudar a las mujeres embarazadas y a sus médicos a entender mejor qué esperar de la infección. Ya sea...